La pasada semana hablábamos de colocar unas dobles posiciones en el Dow Jones la primera para beneficiarnos del movimiento ascendente del quinto impulso, el cual salimos de él con éxito. Y en las posiciones cortas no llegamos a entrar, porque el DAO se fue a las nubes. Esta semana debemos volver a insistir sobre él, porque se acercan interesantes movimientos de volatilidad. Ese concepto que está ligado a los traders. Sin volatilidad no hay emoción. Después del conteo de la pasada semana, estos en medio plazo, de 3 a 6 meses, se siguen manteniendo. Los de corto plazo son los que han variado, introduciéndose una variante trigonométrica denominada triángulo escaleno, que se caracteriza por sus lados y ángulos diferentes entre sí. Pero en el análisis técnico, dentro de un triángulo terminal solo cabe una pauta terminal, que suele acabar con fuertes correcciones. Advertía la pasada semana que en el último trimestre del año se ponen en marcha las operaciones de maquillaje que las empresas cotizadas emplean realizando autocartera y que es una pauta alcista que suele durar casi hasta final de año. En ese momento y tras realizar el análisis se sugirió colocar las posiciones largas con un rango de unos 110 puntos de beneficio. Y al concluir esta operación, se sugirió colocar posiciones cortas en la base de la onda 4, en la que no se llegó a entrar. En cambio, se ha generado una carrera alcista de onda 5, es decir, una extensión de 5, formando una pauta terminal. Aunque para algunos esto puede ser complejo, es muy interesante poner en la pared el escurridizo Down, ver con más profundidad su cuenta de impulsos técnicos. Los cuatro primeros impulsos parten del doble mínimo hasta completar la onda 4 con la que acabó la pasada semana nuestro análisis. A partir, y hasta hoy en día, se sugiera el siguiente recuento. El primer impulso ha formado una A, B, que corresponde a los dos primeros tramos de la onda extendida, una C, con una gran elongación dentro del canal, una D, hasta la base del canal, y una E hasta el momento actual, por lo que la corrección de la pauta terminal está muy cerca. Puede existir un recuento algo más elongado, midiendo pautas de tres impulsos, pero el recuento acaba en la zona del 17.000, es decir, que es coincidente con lo que hemos medido. En cualquiera de las formas, un análisis predictivo concurrente y paralelo al técnico, nos da una fecha para la fase correctiva que comenzaría el 18 de noviembre, pero ahora no tenemos tiempo en este vídeo para explicarlo.